su alegría de aún vivir este día, su respeto a la vida y a su armonía, sus recuerdos de dos maridos, sus ilusiones que nunca ha perdido. Ella llegó como siempre a su mesa, con su peinado cuidado al centímetro, con su maquillaje simple y elegante, con su sonrisa agradable, tan campante, como siempre saludó a todos con amor, y su sonrisa se repartió en medio de la alegría, así llega cada sábado a su mesa en el arcade, su restaurante preferido, su guarida, su alegría de aún vivir este día, su respeto a la vida y a su alegría, sus recuerdos de dos maridos, sus ilusiones que nunca ha perdido. A mí me entusiasmó tanta personalidad. Me llamó la atención su cordialidad. Su forma de presentarse ante el mundo. Que me llegó de repente un respeto profundo. Después pregunté quién era ella. Y el restaurador me dijo lo importante. Ella es una gran amiga, ella trae alegría, tiene 100 años, Elvina, y de vivir no termina. Su alegría de aún vivir este día, su respeto a la vida y a su alegría, su recuerdo de dos maridos, sus ilusiones que nunca ha perdido, Me llamó la atención su cordialidad, su forma de presentarse ante el mundo, y me llegó de repente un respeto profundo. Ella es una gran amiga, se llama Elvina.